Yo diría que cuando estaba muy chiquito, incluso cuando mi papá tuvo tal vez el primer celular, me imagino yo que fue la primera vez que en serio tuve contacto con el internet, por ahí cuando tenía unos 7 años. Eh, utilizando el internet, recuerdo que cuando lo pusieron en casa, se veía videos de caídas y de en la sala de informática de mi colegio, no sé, en 2007, 2006 más o menos. En pues, de momento fue para clase, ya después cuando empecé a utilizar internet de pronto para el correo, Messenger, más que todo para redes sociales. Mi primer recuerdo utilizando internet, yo creo que jugando en Free, incluso, eh, jugando Free, una cosita de vender varios juegos. Estaba aburrido en el colegio y jugar Free, fue mi primer recuerdo. Eh, tenía como nueve años, entonces me metía en clases de computadores a jugar en free y esas cosas. Me parece una herramienta supremamente maravillosa, ¿no? o sea, puedes encontrar cualquier información que requieras, pues como así de inmediato, pues pienso que es un desembale para cualquier persona. Como herramienta de estudio para estudiar uno mismo, como buscar información, eh, hacer trabajos me parece muy buena Pero no me gustan tanto los cursos por internet Es que es muy útil porque Tiene a través de Diferentes plataformas pues Uno puede obtener mucha información Y, y hoy en día eso es muy Muy necesario pues Me parece una herramienta muy útil Es un lugar De fácil acceso Y pues en momentos muy rápido ¿verdad? Uno encuentra demasiada Información al instante para, me, pues, para fines académicos es pues, muy útil. El Internet es una herramienta muy útil, pues ahí uno puede encontrar muchas cosas. Digamos que todo lo que uno encuentra ahí está, pues lo que uno busca, fórmulas, de pronto videos. Que es demasiado útil, pues facilita mucho las cosas, ayuda a optimizar mucho el tiempo. Claro que toca buscar bien porque no todas las fuentes son confiables, pero me, me parece útil. Un página de huevo freebie y otras faenas, YouTube por ejemplo. Yo era mucho y todavía de usar YouTube y Wikipedia. No, sí, el Messenger sería lo que más utilizaría en ese tiempo. MySpace, que era tu red social. Yo me acuerdo de una prueba, pues no sé cómo se llama, pero en el colegio era como para aprender de animales y historia y maricadas y eso ya no. Eh, mi primera encarta en el computador. Eh, los sitios que traían los cereales, que era como de anatomía, de historia, eh, de música, generalmente era como cultura general, como cosas para aprender. Y yo creo que, digamos, páginas como mi primera carta, a mí me encantaba, yo lo utilizaba todos los días. Y pues ya, tú no puedes acceder como a ese tipo de sitios, como de cultura específico, como aplicaciones para el computador, que yo sé, el, el no... Había un juego los... que se llamaba Subway Surfers, que creo que lo usaron. He estudiado, estoy estudiando y volvería a estudiar en internet. Parece que es un método de, de estudio pues como diferente a lo que es un salón de clase uno pues como que busca la información que le interesa, es como más enfocado para lo que a uno le gusta. Julio Profe, me parece como un desembale cuando uno lo coge el día con un examen o cuando no entiende algo. Yo he estudiado, sí, pero pues buscar tutoriales o buscar información en general, pero sí, me llama, me gusta, me llama la atención. Por ejemplo en mi carrera, de Derecho, se usa mucho la lectura de jurisprudencia, de sentencias... Eh, de no estar en el internet, le tocaría ir uno a pues, alguna gaceta judicial, cosas así, imprimir textos de 300 páginas, mientras que en el internet uno la busca y sin necesidad de imprimirlo, tiene toda la información. Julio Profe cuenta. Sí, explica muy fácil y explica cosas que los profesores a veces como que no. Eh, sí, a larga distancia con una mexicana varias veces, sí. Eh, en realidad muy bacana porque uno se acercaba mucho pues con la persona que tenía lejana No No, no, sí, claro No No Sí, no, pues por cámara de mensajes pues Una o... relación pues de novia y eso, pero usted si le habla a una vieja por Instagram o algo así Y salen y toda la cosa pero novia no Fripp todavía existe, ¿sabes si sí, todavía existe? Sí, sí, ya hay una versión nueva y todo.